Bueno, actualización 1.6.1 de DJI Fly, en este caso con un DJI r 2, me quedé trancado porque estoy viendo a ver qué es lo que hay de nuevo, que era la interfaz, que son los diferentes, unos colores que le agregaron a las letras, altitud, no es necesario tanto, ahí, eh. Le nota auxiliar no. Ta, ta, ta. vamos a ver la información A ver qué es lo que tenemos 1.6.1 porque es la de este teléfono Lo que ya vieron que en mi otro terminal no hay forma de que pueda hacer que esto funcione No me pregunten por qué, aún nadie me lo ha dicho, he pedido que me, que me dijeran y lo único que me contestan son estupideces Y me escriben para insultarme y para decirme boludeces Lo del RAU que quedaba de... Que estaban hablando que quedaba de raíz, miren en mi caso no tengo opción solo RAW. Sigue estando igual. No me pregunten por qué. Pero bueno, así tengo yo mi, mi asuntillo. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Así tengo yo mi aplicación. He visto que algunos ya tienen el raw por defecto, yo aún no, como han visto No me pregunten por qué Dice algún colega que mejoró la, la conectividad, no sé por qué dice eso Yo no, no debo hacer mención de eso porque es muy difícil de comprobar el tema conectividad ¿Cómo lo comprobas? No tenemos mecanismo de comprobación me explico, yo hoy vengo aquí, no tengo conectividad, mañana vengo, tengo, pero no es por la aplicación. Es por las condiciones atmosféricas o por las interferencias que pueda llegar a haber. ¿Por qué me pongo hasta altitud los que van a empezar a decir estupideces como me pasó en el video anterior? Porque los que hacen las normas son imbéciles. Hay aves y las aves causan accidentes. Y si choco un ave... Y pierdo el control, andás a ver dónde cae este vehículo. Y, y lo que pasa, ahí vieron pasar una golondrina, a pesar de la altitud a la que estoy. Ahí pasó otra. Y bueno, es lo que un poco lo que hablo constantemente del tema normas, ¿no? Que nosotros tenemos que estar en una altitud, sin exagerar, para pasar por encima de las aves. Que son las que pueden hacer que nuestro dron termine en la cabeza de alguien que no queremos, ¿no? Pero bueno, anda a hacérselos entender. Vamos a sacar esta foto, Raúl no sé qué, pero yo saco fotos eh, a AEP siempre. ¿Vale? Y de A5. ¿Por qué? Porque me parece que va mucho mejor la historia. Después la meto en Lightroom o en cualquier programa que tengan y ya vieron mis videos de cómo se edita esto. Y, y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que dice esta aplicación nueva. Que tenía un gris las letras, que no sé qué, yo veo todo igual, eh, se lo juro Está actualizada y es como que no estuviera actualizada O sea, algo me ha pasado a mí con esto, no me pregunten qué Pero yo no veo que esté actualizado esto para nada Sigo viendo que está todo más o menos igual Ya me dirás tú, Emilio eh, Necesito una gata, pero necesito... No, necesito a esa gata, no una gata Necesito a la que necesito, pero bueno, no hay forma. Está complicado. Ahora vamos a hacer una foto a del puertito. Para que quede genial. Ahí va. Podemos aprovechar. No puse filtro, porque los filtros que trae, el más liviano es N16 y me parece exagerado. Entonces, bueno... Me pareció que era un poco, un poco locardi. Esto ya lo voy a dejar así. Vamos a ver cómo están los hiper. Libre. Configurar los parámetros de grabación. La aeronave grabará y creará automáticamente un hiperlapse. Vale, vamos a hacerlo libre, ¿no? ¿Por ¿Para qué? A ver. Vamos a arrancar acá. Va a tomar 125 fotografías. Está saliendo un Zodiac del puerto. A ver si lo podemos aprovechar o no. Perfecto, creando el video. Hoy no hay viento, o sea que sería un día bueno. Yo tengo bastantes problemas cuando hay viento para las, las fotos esféricas. Pero bueno, la verdad que igual. Video creado correctamente. Perfecto. Vamos a ver cómo va el tema de grabar a la vez que estoy grabando la pantalla. Eso más que nada es una prueba para el terminal, no para, para el dron, ni para el sistema, ni para la app. Es un tema de, de que el dron esté en las condiciones que tiene que estar. No se puede estar de lo que me está dando el sol en la espalda. Eh. Les juro que no saben lo que es esto. Es como tener una lupa o fuego en la espalda. Es una cosa increíble. Vamos a cambiar a modo normal. ...para acelerar, está yendo a 40 km por hora, que era lo que estaba, porque hay un desfasaje entre el mando y, y la aplicación. Me ponía en modo normal y yo en el mando estaba en modo trípode, no me pregunten por qué. Vamos a ver un poco la conectividad. Eh, no puedo ir mucho más allá porque, bueno, puedo ir un poco más, pero entramos en zona a 8 kilómetros de aeropuerto. Entonces, eh, nada, vamos a volver. Con otro tipo de dron sí que puedo entrar allí, pero con este no. Y con las certificaciones que tengo, ¿no? Tendría que hacer algunos cambios y... Y no es necesario meterse en zonas de... O sea, por acá no va a pasar un avión en la vida. Pero bueno, las normas... Que han inventado en alguna oficina son estas. No tienen ningún sentido. Saben que hay países que los drones se vuelan al lado de los aeropuertos. Y no ha caído ni un avión por un dron. Ninguno, nunca, en la historia, en el mundo. Pero bueno. Somos así, ¿viste? Somos medios estúpidos. Para lo que hay que hacer, no Ahí vuelve un ex miembro de la corona... ...que ha estado metiendo la mano en la lata durante los últimos, las últimas décadas... ...y no, no pasa naranja, ¿viste? Y a nosotros con los drones. Tienen que ver que los medios se utilicen, los medios públicos, para lo que se tiene que utilizar. Para defendernos, no para jodernos. Pero bueno, así va esto, ¿no? A ver si hay algún tonto como en el video anterior, que ya sé mis, mis youtubers y, y la comunidad se está súper divirtiendo... ...porque claro... Lo que han escrito, lo que han dicho y lo que han declarado Necesito que escriban cosas positivas Que den like y se suscriban y me escriben cualquier estupidez Pero bueno, creemos que sabemos quiénes son Mi gente está buscando para averiguar la dirección pues le voy a ir a tocar un timbre Para preguntarle cara a cara de qué carajo habla, ¿no? Saben que yo no me escondo No le tengo miedo a nada ni a nadie Y lo que quiero hacer es eso Es ir a ver qué le pasa a esta gente Y... Y bueno, que me digan, ¿no? ¿Qué problemita tienen? vamos. 2, one. Bueno, se está comportando todo normal. Me dice que tengo la 1.6.1. Yo no veo ningún cambio en, en, en la interfaz. No sé qué es lo que pasa. Tengo que probar esto en interior. Voy a meter una batería y probar en interior qué es lo que está sucediendo. Se ha perdido el objetivo. ¿Por qué? Puede ser por el reflejo del, del agua, ¿saben? Del sol. Three, two, por eso lo giro para el lado izquierdo. Así enseguida pierde el reflejo ese. Puede ser un tema de poco contraste o lo que sea. Vamos cuidando la batería, ¿no? Está en 54. Allí a mi izquierda estoy viendo despegar aviones del aeropuerto que está a unos 8 kilómetros. Otra vez se ha perdido el objetivo. Voy a bajar un poco el dron. Ahí. Voy a marcar. Y voy a Three, comenzar otra vez. Two, one. Vale, tenemos aparatos que valen más de 1000 euros y con un barquito que es blanco en el agua lo, lo perdemos. Porque bueno, así va la cosa. Con los reflejos del agua. Ahora está quedando el sol aparte y capaz que tiene mejor contraste y ya puede comenzar a verlo. Como ven el barco ni se ven caras. Para los idiotas que van a abrir la boca no se ven caras, no se ven eh, patentes, no se sabe qué barco es, no se ve el nombre. No hay ningún problema. ¿Qué pasó? Vale, lo perdió de vuelta. O sea que está en un día tonto. Dejémoslo. Volvemos para aquí. Está en un día medio tontito, se ve. Tema de reflejos del, del agua seguramente. No puede con ello y bueno. A ver, se puede hacer manual, ¿no? Claro, se hace manual y listo, pero no es lo mismo. Hay que tenerlo muy claro para hacer un dibujo perfecto. Yo siempre lo hice manual. Desde que salieron estos sistemas uno dice, bueno, vamos a aprovecharlos, ¿no? A ver, yo estoy ahí. Ahí. Voy a cambiar esto. Eh, no tiene ningún atractivo esto, por eso la verdad que hacer fotos... Vamos a ver si encontramos algo que valga la pena como para hacer una foto. O ya que estoy vamos a. me quedan 47 de batería. Voy a hacer una foto esférica. Cualquiera. Una foto esférica aquí. Para ver si está cosiendo bien. Vale, con los 47 que me quedan de batería. Eh, y si no voy a tener que. Que gestionar un poco. Andan unos cangrejos acá, espero que no se metan en las patas. Tengo que que ver lo de la actualización y además calibrar el, la cámara y calibrar el dron también. Que ya vieron en el video anterior que lo hice en el Mini. Y bueno. Vamos a ver cómo queda la costura. 45 de batería. Nada, de la actualización no podemos saber absolutamente nada. Al menos en mi caso. O sea, voy a poner que tengo en el título la actualización del Air 2. Eh, porque ya vieron que está en 1.6.1 Pero en la interfaz no veo absolutamente nada El control remoto detecta interferencia Bueno, ¿Qué pasó? ¿Se ha cortado? Se cortó la foto esférica O sea, tengo el dron al lado ¿eh? Ustedes están viendo las cosas que están pasando Y nada, a ver Vamos de vuelta con el 43 de batería que queda Igual me moví y saqué el control de la imagen Pero tendría que ser una antena no, no pueden ser estas cosas, así. se Necesita una antena unidireccional de otro estilo. Y lo tiene que ver esta gente de eso Y En vez de apurarse tanto a sacar drones nuevos, lo que tienen que hacer es mejorar lo que tienen. Y ver en qué fallan los drones más viejos. Entonces, ¿qué tenemos? Problemas de esto. Que vengan todos los drones en FSC. Luego cada uno ve lo que pasa. No tenemos los coches limitados a los 120 km por hora de Europa. Hay coches que marcan hasta 3.40, o sea que... ¿Qué está pasando? 100% Vamos a ver si está gestionando la foto automática. Ay, no me equivoqué, perdón Si está gestionando la foto automáticamente Foto AEP no Foto esférica. Hay una que quedó cortada y esta última que la voy a descargar. ¿No lo está haciendo automáticamente? Sí. Vale. Vamos a darle a descargarla. El dron está ahí en el aire. No hay problema. Lo voy a traer. Vamos a quitar esto por si tuviera que hacer una foto o algo. Ah, no, vamos a hacer el video aquí. 38 de batería. Lo voy a bajar aquí donde estoy. No hace falta grabar más que la pantalla porque, ya digo, no hay nada interesante. Se va a empezar a levantar viento. Me tengo que ir a desayunar. O sea, que tengo un tipo a mi izquierda, o sea que está aquí. No, a mi derecha, perdón. O sea que yo estoy aquí. Ahí. Vale. Vamos viniendo eso, Yo no veo nada Con el sol, con el calor, con todo No sé ni dónde estoy Si soy esa, esa mancha, sí Vale Ahí está la gaviota jodiendo porque vio el dron Siempre lo mismo, las gaviotini Ya tengo dos gaviotas encima Pero bueno, que se vayan a tomar por culo un poco El agua está bien El dron está bien pero bueno, me ha parecido que no, que podía ir mejor la cosa Tengo que ver si tengo el archivo de la actualización ahí Tratar de otra vez eh, Instalarlo o hacer algo Porque esto a mí no me cuadra, pero bueno Trabajito que tenemos que hacer los youtubers y Siempre lo mismo ¡Epa! Está rapidito Lo paso a modo trípode Ahora sí, lo paso en la aplicación Se me durmió el culo porque estoy encima de las piedras A ver si me puedo levantar Oh. Bueno. Ahora sí, va lento, lento Landing, Landing. Bueno, ya han visto Actualicé eh, Tenía el mando en modo trípode Y seguía diciéndome la aplicación que estaba en modo normal Luego lo pasé para un lado y Perdón que está, está lleno de bichitos Lo pasé para un lado y para el otro y, y se acomodó Ahora me está marcando que está en modo cine Que es el modo trípode del mando Si ven ahí Vale, está en ese modo Y en la pantalla está en modo cine Que es eso, se me durmió Se me durmieron la, las nalgas le Están en las piedras y no puedo ni caminar me voy de acá porque ya hace calor, ya les digo, tengo que desayunar Tengo que hacer el video de la cámara nueva Sony Tengo que hacer el video de esto Ayer me llevó toda la santa mañana Además tengo cosas que hacer, ¿no? No, es que yo no estoy dedicado a esto y no cobro de esto Ya lo expliqué Pero bueno, hay alguna marmota celosa por ahí Que, que deja los comentarios que deja Y yo no los elimino los comentarios ¿saben? A mí nunca me importó que digan lo que quieran de mí Yo sé quién soy No me hace falta, que, ¿viste? Los aplausos a mí me aplauden, me aplauden en muchos lugares de toda la vida Y yo no veo que los aplausos... No me dan de comer los aplausos, ¿sabes? Lo único que me sirve a mí es la pastuca es el, el, es el papel, la moneda, el dinero Es lo que me sirve a mí, a todos los aplausos Hay gente que se sentirá bien A mí si me critican o me aplauden Claro, prefiero que me aplaudan, ¿no? Pero si me quieren criticar, ahí los dejo Ni los elimino, ni los bloqueo, ni nada Ahora, si se ponen muy tontos y muy, viste, a decir cosas que no, que no tienen que decir Lo que pueden hacer es eh, venir acá, si ya saben dónde estoy, ¿ven? Mirá dónde estoy Vení acá al puerto de, de la Albufereta Vení al puertito de la Albufereta A los tres que me escribieron ayer Los espero acá, pero para que sea justo eh, Los espero acá, a los tres El mismo día, a la misma hora, a los tres Porque yo mano a mano, es que es, es muy desventajoso para mí Porque, claro, después tengo problemas porque bueno, tengo también otro tipo de licencia y otro tipo de cosas y el tema de las artes marciales. Entonces, si, si, si le meto tres cachetazos a tres tipos grandes, es una cosa, no tengo ni que declarar. Ahora, si caso a uno y lo despedazo, ya es otro tema. Entonces, prefiero siempre que sea más de uno. Así es defensa, viste, legítima defensa, defensa personal, agresión en banda, lo que sea que quieran hacer legalmente. Tengo un problema. Y los que me apoyan, que hay uno que es un fenómeno Ayer en Telegram fue increíble eh, Gracias, gracias a todos eso Y bueno, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Que es lo que estoy haciendo El que no vale, el que no ayuda, el que no colabora, el que no devuelve Todos los favores que se han hecho, que se vaya a tomar por culo Si de gente está sobrado este mundo El que no hace falta, no hace falta Sí, que tengo un individuo que me haría falta Me hace muchísima falta pero no hay forma, porque no... Porque es así, la gente es así No se entiende, viste Así que nada Conor, para tu dron Voy a dejar esto aquí Y voy a hacer una fotito así Con este. A ver si se ve bien Ahí. Apagamos el dron. Bye.